Está feo para la foto. Está feo para la foto porque ya... Eh, Ustedes se recuerdan que cuando hicimos eh, el primer resumen del impeachment que se le lleva, o el, el juicio político, eh, que en ese momento querían eh, eh, proponer en el Senado, ya fue aprobado. Y, y ahora, eh, por ejemplo, en, en estos cuadros, vamos a ponerlo en pantalla, señor director, para recordarle cómo fue el análisis que hicimos. Por ejemplo, si me pone aquí atrás, señor director, a ver, Más fácil para yo analizarlo. Eh, a ver, ese es... Ok, vamos al siguiente... No, porque ya... Vamos al siguiente cuadro, porque ya ese pasó. Ok, aquí está el segundo cuadro, que es donde... Donde está... Donde estaba Donald Trump. O sea, se inicia el juicio en el Senado y los senadores pasan a ser jurados. O sea que ellos van a, del, a deliberar si Donald Trump es culpable o no. Recuerden que tenían ¿no? que si la mayoría eh, votaba en contra, Donald Trump se le formulaban lo, los cargos, ¿eh? por muchas cosas que ya eh, el, el Partido Demócrata ha, ha acusado de la administración Trump y ahora sería o ya es parte de la historia que en 45, en 45 administraciones, Donald Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos, es el tercero que se lleva a un juicio político. Independientemente, es muy difícil que Donald Trump sea destituido como presidente, pero independientemente, eh, ya eso es como una manchita en el historial y en la historia. Eh, de los Primero, en, en, en la historial personal de Donald Trump, de Donald Trump, y en la historia eh, contemporánea de los Estados Unidos, eh, ser un presidente que se ha acusado eh, de corrupción, se ha acusado de, de mentir, eh, se ha acusado de, de ocultar informaciones, entre otras cosas, que está haciendo Donald Trump, eh, va a comenzar a ser juzgado el próximo martes. Esto de verdad que eh, cambia la historia eh, política de los Estados Unidos eh, porque Donald Trump va a tener que, va a ser sentado en el banquillo de los acusados, va a ser interrogado y allí van a tener que decir las cosas como son. Muchas personas eh, cercanas de él, asesores, abogados eh, y de la misma administración de, de su gabinete han tenido que decir las cosas como son. Esa es la diferencia en un partido, en un país eh, verdaderamente eh, eh, libre, en eh, un país eh, democrático eh, donde aún usted siendo el presidente de la república si usted lo hizo mal, está mal aún usted siendo presidente de los Estados Unidos, eh, si usted hizo una acción indebida, si usted mintió a, a, a los congresistas, a los senadores eh, usted va a ser juzgado, a diferencia de aquí que todo se queda en el aire y para que ustedes vean que esto no es un asunto de relajo, en, en 45 administraciones, ser usted el tercer presidente, o sea, es mucho decir. Pero bueno, vamos a ver cómo las cosas terminan, cómo comienzan el martes este juicio.